De niño, con los hermanos, innumerables ocasiones ascendimos hacia la cruz del Unguí, desde donde mirábamos cómo nuestro barrio se fundía con la urbe. En los veranos, descendimos por esta quebrada, cosechamos zigzag y volamos nuestras cometas. Un día partí, hoy, regreso y piso un lugar que antes de la vida, y que a pesar de los impedimentos legales, éticos y morales, esta quebrada fue convertida en un botadero. Un triángulo señala el oeste, representa la Pungui. se entrelaza para abstraer la imagen de una quebrada que a nombre de una falsa idea de progreso la ocultaron, la mataron. Transfigura en esta geometría las formas de la madre que nos acoge para denunciar la memoria impune. A pesar de las ambiciones democráticas de curas y políticos Pienso que quizá no todo está perdido. No sé cuál es el camino. Solo dejo la intención mientras otra vez me repito.